¿Qué? ¿Llevo mucho sin hacer vídeo? Lo sé. ¿Soy un desgraciado? Lo sé. ¿Os traigo otra guía? Pues claro, colega, pues claro. Buenas a todos, gente. Bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo más que especial otra vez en mi canal. Hoy os traigo aquí una nueva guía, como os he dicho ya en la intro de esta de mierda, de Aimlab. Lab. Sí, hoy os voy a contar un poquito toda la configuración que llevo yo y la absolutamente casi todos los pros. Y sobre todo también la Greybox, la caja esta que se utiliza... El fondo de los ejercicios que utiliza tenz ¿vale? En primer lugar hablaremos del sonido, que lo podéis copiar. Yo no voy a ir explicando cosa por cosa, como siempre os digo, yo os pongo toda la configuración y vosotros vais copiando y pegando, es súper sencillo de hacer. Si tal os digo lo más importante, por ejemplo, que si cambiáis la resolución os fijéis siempre que cogéis los mayores hercios posibles, porque yo por ejemplo juego en otra resolución, lo he puesto así para el vídeo, entonces... Eh, simplemente recordar eso, poner fotogramas máximos también, los lo gráficos quitados todos al tope, eso Valorant, hay que ir copiando simplemente eso, tenerlo también en Letterboxd, ponéis simplemente vuestra sensibilidad, o de distancia 360, no lo toquéis, eso se cambia solo, y el campo visual en Valorant siempre es 103. Sencillo, en esto de controles realmente no tenéis que tocar nada más, a no ser que jugáis con mando, pero como en Valorant, que es el tema que toco yo, no, no se puede mando, olvidarse. La mira, os recomiendo, o que importéis una mira de Google, ponéis eh, Crosshair PNG y os salen miles de miras, o la creéis vosotros, que es súper sencillo. Vais tocando los ajustes, pero tenéis que hacerla lo más mmm, igual posible a Valorant. Podéis cambiarle el color, tocando estas teclitas... Bueno, como veis en el vídeo. Es que no sé, es que podría hacer este vídeo literalmente sin voz, pero soy subnormal. Luego, aquí lo único que tenéis que tocar es... Podéis tocar la duración del calentamiento de la cuenta atrás, ¿vale? Eh, original, normal, todos los colores en amarillo... Para que se vea más chillón y sea más activo para tus ojos Aunque os recomiendo que os pongáis el color que tenéis, el borde de los enemigos Si vosotros jugáis con el modo normal eh, del altonismo, pues lo ponéis rojo, si no amarillo Y todo lo demás que habéis visto lo copiáis también Una vez tenéis esto, ya tenéis la configuración inicial, ¿vale? De la Lab completa Luego tendréis que ir a personalizado, caja gris y copiaros esta configuración para ver todo negro, ¿vale? Solo ver los objetivos en amarillo y punto Model color individual, elemento principal, los tintes todos bajos al tope, las baldosas quitadas, los reflejos quitados y la suavidad la subes al... la suavidad puedes elegir subirla o no subirla, lo único que cambia es que te pone o te quita el suelo. ¿Qué recomiendo yo? Que quitéis el suelo porque sí que es verdad que hay mucha gente que dice que pierde la noción del tiempo, que no sabe ni dónde está, que empieza a meter tiros, a mover el ratón y no sabe dónde se encuentra, pero yo creo que para los que jugamos mucho Suter y Y queremos entrenar mucho en Aimlab no, mere no merece la pena ponerlo así Porque solo te fijas en los objetivos ¿Me entendéis, no? Que me estoy liando, coño y bueno, y para que veáis cómo se ve, se ve totalmente así, soy malísimo ahora mismo, pero porque estoy jugando con dos teclados en el puto escritorio, el escritorio que tengo que estar talado, o sea que no estoy jugando bien ahora mismo, simplemente es para enseñaros cómo se ve, eh, así entendéis un poquito, y encima mientras hablo aún peor, porque soy medio subnormal. Eh, bueno, eh, en resumen eso, que os den por culo, que os quiero, que os den un beso, que os... Oh, sé, tío, que me sigáis coño y voy a tomar por culo, que me lío más que, que las persianas. Hasta luego, guapo guapas.